WPR, canal oficial de las justas de la LAI 2023. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos amigos, soy Ulises Rodríguez y estoy de regreso con ustedes para presentar esta vez los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica para hoy martes 25 de abril. Gracias por su sintonía.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 Oye, ¿ya te enteraste que Loto Cash sigue en aumento? Sí, ya son 2.150.000 dólares lo que te puedes llevar a casa mañana miércoles y con la doble revancha te llevas 120.000 dólares, así como lo escuchas. Y mañana también se juega Powerball y tú puedes ser el ganador del acumulado millonario de 37 millones de dólares. Ya ves, juega que tienes muchas formas de ganar con lotería electrónica.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 No olvides pedir tus juegos instantáneos que puedes ganar al instante ese dinerito que tanta falta te hace. Búscalo en tus establecimientos autorizados porque donde quiera, te pegas. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar los sorteos de esta noche con el Wild Ball. Adelante. Primer número del Wild Ball de esta noche es el 7. Repito, el 7. Y ahora pasamos a Pega 2, boleto en mano. Mucha suerte. Y pendiente ese primer número de Pega 2.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 es el 1 el número ganador de Pega 3 de esta noche es el 701 el 701 y concluimos los sorteos de esta noche con el Pega 4 boleto en manos y jugaste Pega 4 mucha suerte a todos primer número es el 3 segundo número es el 5 tercer número es el 9 y cuarto número es el 5, el número ganador de Pega 4 de esta noche es el 3595, el 3595. Estos han sido los números ganadores de la noche de hoy, así que muchas felicidades a todos los que han acertado. No olvides visitar nuestra página web loteriasdepuertorrico.pr.gov. Nos vemos el mañana miércoles en el próximo sorteo a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarme. Que pasen todos. Excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. está conectado y acontecimientos que se desarrollan en distintos lugares no importa la distancia, pueden tener efectos directos o indirectos en nuestro país por sus implicaciones ya sean económicas, políticas o culturales. Este es el tema de hoy en Noticias Especial por lo que hemos invitado al profesor José Rivera, experto en relaciones internacionales, diplomacia y geopolítica. Además es profesor de la Universidad del Sagrado Corazón, columnista y y también analista. muchas gracias por estar con nosotros. Así que bueno, que una vez más está aquí, esta es su casa, como siempre. Ha estado en diferentes medios de comunicación, sobre todo cuando ocurren cosas fuera de nuestro 100 por 35. Claro que sí, muchas gracias por invitarme. Y esto es importante porque eh, busco, en, en, los, en los años que llevo, ya llevo casi dos décadas enseñando, siempre trato de... Eh, cerrar la brecha entre la academia e informar al público en general que es la misión que tengo desde que empecé en 2013 a trabajar con los medios de comunicación. De hecho esa debe ser parte de la misión de la academia y de eso vamos a hablar más adelante pero me ha estado bien curioso que usted siempre se identifica como profesor eh, cuando inclusive tiene un doctorado que, que, que lo hizo en en, en Europa sí. sobre estudios europeos precisamente. Claro, eh, es importante eh, hacer las distinciones sobre todo porque eh, en, eh, habiendo, habiendo trabajado en la academia por todo el tiempo que, que llevamos trabajando, nuestro, nuestro compromiso es con la docencia, somos enseñantes, somos profesores. ¿no? Eh, y en eso estamos, estamos hermanados con, con, con todos aquellos que han dedicado su vida a, a la enseñanza, a formar jóvenes eh, en todas las materias. Y claro, está eh, continuando el trabajo que los profesores eh, eh, a nivel eh, escolar eh, eh, concluyen. Así que eh, pa para mí es bien importante esa, esa distinción y recordando también ¿verdad? que el título profesor aplica a, a todos esos enseñantes que se desviven por, por, por sus estudiantes, que se desviven por la academia, por la investigación, eh, tengan doctorado o no, eh, porque algunos de ellos incluso tienen maestría y son eh, expertos en, su, en sus campos. Y usted va más allá de la academia porque eh, siempre está disponible para los medios de comunicación, que hay veces que el público critica que se entrevista a veces más a políticos que académicos que deberían de dar un poco de espacio, pero también está la disponibilidad del académico o el catedrático están en los medios de comunicación. Claro que sí. Todas las instituciones de, de, de educación postsecundaria y definitivamente la...